Retomamos nuestra campaña Checa tu cole. Hoy desde un enfoque distinto. Vamos a hablar de las loncheras saludables. Gracias Arturo Núñez. Arturo, buen día. Buen día Nicolás, efectivamente ya estamos a pocos días de iniciar el año escolar y una de las pre principales preocupaciones de los padres es qué mandar a nuestros hijos en la lonchera. Acá podemos ver algunos productos naturales como el plátano, la granadilla, las uvas y son buenas alternativas pero para que nos dé mejor eh, detalle sobre qué es lo que le podemos dar a nuestros niños que sea saludable nos encontramos con la nutricionista Carla Agüero ella nos va a indicar qué es lo ideal para los niños en etapa escolar. ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de loncheras saludables, tenemos que recalcar que tienen que cumplir con todo el requerimiento, tanto de proteínas, vitaminas, minerales y también energía. Estas deben ser de fuentes naturales, como bien lo has dicho, las frutas, las verduras y al mismo tiempo también, por ejemplo, elementos como el huevo, el yogur, que son necesarios para que nuestros niños tengan un correcto crecimiento y desarrollo y también un desempeño ideal en el colegio. El huevo es un superalimento, pero ¿en qué presentación les puede demandar porque muchos niños no les gusta el huevo duro generalmente. Sí, el huevo en realidad es muy versátil, lo podemos utilizar tanto en huevo revuelto, huevo frito, huevo duro, ¿no? o también de repente mezclado con algunas verduras. La idea es emplear este alimento que además de dar proteínas, también nos va a dar colina, que es un ingrediente indispensable para el correcto crecimiento del cerebro. Ahora, también podemos apreciar acá algunos productos que muchas veces los padres, por el, la falta de tiempo, optan por estos productos embolsados, etiquetados, empaquetados como galletas, papas fritas, son recomendables eh, mandar esos productos, aunque sea una vez a la semana al niño? No, en realidad estos de aquí, los que podemos ver, son golosinas. Las golosinas no deben ser incluidas en las loncheras de nuestros niños. Solamente pueden ser utilizadas ocasionalmente dentro de la vida, ¿no? De los niños y de los padres. Estos elementos ¿por qué no deben ser incluidos? Porque tienen grasas saturadas, son altos en azúcares refinados, altos en harinas también refinadas y sodio. Elementos que son nocivos para la salud. Estos alimentos pueden haber contribuido que en los últimos tiempos se vea mucho Muchos niños con altos grados de obesidad, muchos niños con diabetes, ¿tú crees? Sí, exacto. Hablamos de que de cada cinco niños en nuestra población, uno al menos tiene obesidad infantil. Y además está asociado también a la deficiencia de algunos nutrientes como el hierro. En nuestro país es un país donde los niños tienen anemia ferropénica y estos elementos van a contribuir a ello. Ahora le voy a pedir a nuestro compañero Manuel López que enfoque a este lado a los famosos embutidos, que generalmente nunca falta en la mesa de los peruanos y que es muy recurrente en los desayunos. ¿Cuál es el grado nutricional de estos productos? y es recomendable mandarlos en las loncheras. En realidad no son recomendables porque son una mezcla de grasas, una mezcla de almidón que puede ser extraído de algún alimento como por ejemplo la papa. No son fuente de proteínas como comúnmente la población lo cree así. Además que el color que podemos ver característico de estos embutidos son por estas sustancias conocidas como nitritos y nitratos que son completamente tóxicas para la salud. Ahora, los niños juegan mucho en el colegio, usan mucho y muchos de ellos exigen, piden a los padres que les compren gaseosa para la lonchera. Aquí podemos apreciar una bebida roja y una bebida color amarilla, ¿qué tan recomendables son esos productos en eh, el consumo diario de los niños o qué tan perjudicial? Son completamente perjudiciales. Podemos hablar de que cualquiera de estos elementos nos van a dar entre 8 a 10 cucharadas de azúcar, lo cual va a asociarse a la hiperactividad de los niños y a, y a tener pues un rendimiento escolar muy por debajo de lo deseado. Además también que tienen colorantes que están asociados a la hiperactividad nuevamente y a las alergias. ¿Qué se le recomienda llevar para que consuman en la bebida? Siempre se recomienda un elemento que puede ser, por ejemplo, como podemos ver el yogur, que es una fuente también de proteínas. Ojo, siempre ver la etiqueta del producto que sea un yogur libre de azúcar añadida y por otro lado también podemos agregar elementos como agua de fruta o el famoso emoliente, una bebida peruana que también va a ser rica en omega 3 y además de esto siempre acompañar con algo de agua. Se recomienda por lo menos cuatro vasitos de agua que podemos ponerlos en cualquier botellita y enviárselos en la lonchera. Ok, muchísimas gracias Claudia. Aquí Nicolás estás aprendiendo.